Muy buenas tardes, amigos. ¿Qué tal estáis? Un cordial saludo a todos y bienvenidos a En Busca de la Verdad. Como veis, el programa de hoy, pues, soy yo el que realiza preguntas a vosotros. Normalmente me las realizáis vosotros a mí. Y esta vez vamos a darle la vuelta. ¿Qué os parece? Vamos a interactuar un poquito con la audiencia y ver, pues, bueno, qué pensáis y... ¿Qué creéis más oportuno? ¿Dónde falla el sistema? Hazte oír. ¿eh? Es decir, ¿dónde crees que puede fallar todo esto? Preguntas y respuestas. Y la parte final del programa. ¿Qué cambiarías o incorporarías al canal? Así que muy buenas tardes a todos y sed bienvenidos. <coughs> Me vais a perdonar, de vez en cuando tengo un poco la voz así como un poquito mal, un poquito tomada porque ando como un poquito resfriado y eso no es nada bueno pero se me está pasando, dicen que mala hierba nunca muere lo más importante eh, si se me escucha bien eso es lo más importante de todo, aunque yo sé que la imagen es buena porque me estoy viendo ahí, pero no me oigo así que espero que se me escuche perfectamente pues bueno la pregunta está servida. ¿Dónde creéis vosotros que falla este sistema? Me gustaría que me escribierais aquí. Y yo, pues bueno, voy a ir leyendo en voz alta y vamos a ir, eh, vamos a ir, pues bueno, interactuando los unos con los otros. Dice Guaquero, retirado, dice, se te oye muy bien, Rafa, muchas gracias. Buenas tardes para ti, amigo. <coughs> vamos a ver... Odexa, Morales, se escucha y se ve muy bien. Muchas gracias. Vamos, ya empezamos bien. Eso es bueno, que se oiga y se vea perfectamente. ¿Dónde creéis que falla este sistema? Como estáis viendo, ya hay pues, una serie de problemas. En Francia, en México estáis con otros problemas. Aquí en España se están presentando otros problemas. Parece que eh, todo lo que ha ocurrido en relación a estos gobiernos por lo menos a los gobiernos que hay aquí en Europa eh, parecen que no han podido solucionar muchísimas cosas y han favorecido pues a los más ricos, a los más pudientes a las grandes empresas a los bancos, eso está muy bien siguen subiendo impuestos en Francia lo están intentando la gente eh, está pues con un gran descontento social Estoy viendo el tema de los chalecos amarillos. Francisco Rodríguez, a mí que me digas que el sistema falla porque está eh, lleno de humanos así de simple, pues no sé, no sé, hijo mío, ¿qué quieres que te diga? Si tú crees que este mundo pues no, no, no es bueno porque hay seres humanos, pues no sé, ¿eh? Yo te recomendaría, pues, no sé, que, que hablaras con más personas de tu entorno a ver si eh, creen lo mismo que tú, ¿vale? Dice Fer M, dice, hola, pues yo creo que no es necesario quitar el sistema por completo, sino cambiarlo, cambiarlo por el cual nos beneficie a todos. Vale, pero Fer, ¿en qué aspectos cambiarías tú este sistema? ¿Qué te parece? Cuéntame. Juan Manuel Fernández dice, en México va habiendo... Va viento en popa. Siento mucho ver a Europa tan mal. Bueno, Europa no es que esté mal. Los gobernantes son los que van mal. Nosotros no vamos mal. De hecho, a las pruebas me remito. Cuando ha habido un problema, se han, bueno, ya han habido dos guerras mundiales, pues no pasaría nada <ríe> si nos llamásemos por teléfono y nos insultásemos, ¿no? Como decía aquel, ¿no? Es una broma. La culpa la tiene el dinero, dice Dra Dragomir Paven. ¿Tú crees que la culpa la tiene el dinero? Bueno, bueno. ¿El dinero para quién? ¿Para nosotros o para los que están allá arriba? ¿Para quién? ¿Para quién es un problema? Cuéntame. <coughs> tela ¿cómo estoy hoy? Estoy fatal. Zeus está aquí también. No lo veis, pero él os, os, os ve. ¿Eh? Dice Desierto de Incienso, que nombre más bonito. Dice: Como comentaba antes, ser capaz de diferenciar cuando eres tú y cuando estás formando parte del sistema. Y a través de tus rutinas diarias, igual demasiado filosófico el pensamiento y poco pragmático. Me parece muy bien, pero si puedes desarrollar eso un poquito, casi que mejor. ¿A quién te refieres? ¿A ti, a mí, a la gente en general? Cuéntanos Crystal Cave dice Porque le damos poder al poder Si en vez de políticos Gestores administrativos Que nosotros somos la empresa Hombre, es verdad Esto es una buena reflexión, Crystal, Porque te voy a decir Que eh, Los políticos, los gobernantes Pues son gestores de nuestros países, ¿no? Yo lo veo así, pero eh, ellos cogen una fuerza, cogen una, eh, una, sí, una fuerza, nunca mejor dicho, que a veces no le corresponde. Pero bueno, a veces nos someten ciertas cosas a la opinión popular o a votación popular. Esto es importante. ¿eh? Pero yo creo que incluso así habría que arreglar, arreglar y limpiar pues, todo lo que hay. Limpiar un poco de temas de corrupción. Es muy importante porque se están dando muchos casos en el mundo. Muchísimos, muchísimos casos. Y esto pues empobrece, empobrece un poco a la población. Y sobre todo eh, se causa que se suban los impuestos. Parece ser que esto se ha ido. No sé si esto se ha ido, si no se ha ido. Vamos a ver, esto me está dando un poco de problemas. Si no, que caiga un chaparrón. Vale, parece que esto se ha ido. Me he quedado solo. ¿Qué ha pasado? Bueno, no lo sé. Parece que por un momento se me ha ido. No se sé, fue, está todo perfecto. Vale. Sí, bueno, lo que estaba diciendo, parece que los gobiernos, pues lo que quieren... No es el, el bienestar para nosotros, sino no van a combatir la pobreza, erradicar el, el paro, por ejemplo, e invertir, eh, generar industria, trabajo, eh, que haya un flujo migratorio perfecto, que haya gente que venga, evidentemente, que venga gente de fuera, pero no las oleadas que están ocurriendo ahora en el mundo. esto Es, es que eso disloca a un país que no tiene una buena economía, ¿eh? y sobre todo a los gobernantes, porque quedan fatal. No saben qué hacer, porque tienen que quedar bien de cara al exterior, pero eh, de cara a su país tampoco pueden quedar mal. Es decir, ahí hay una cosa un tanto extraña. Yo creo que se debería de, eh, no sé, de cambiar ciertas cosas. <coughs> Dice Fer M. ¿Crees que vengan otros seres a salvarnos de esta cárcel en la que vivimos? Yo creo que no. Yo no creo que viva en una cárcel. Yo soy enormemente feliz y me siento bien. ¿eh? Con mis seres queridos, con las personas que me rodean, con vosotros, que también soy buena gente. Pero yo creo que Fer no va a venir nadie a salvarnos. Lo que hayas hecho tú, lo que hayamos hecho entre todos, pues tenemos que gestionarlo entre todos. Sería lo más sensato, ¿no? Esa mentalidad, eh, yo me imagino que Fer... Tú, eres, eh, tú no eres europeo, ¿verdad? Porque esas opiniones vienen mucho de Latinoamérica. Parece como que ahí estáis esperando o que vengan los extraterrestres, o los yanquis, o los españoles, a salvaros de no sé qué. Y nadie os va a salvar. Ni a vosotros, ni a nosotros. Pero es una opinión que viene muy de Latinoamérica. Parece como que estáis esperando que alguien venga de nuevo a conquistaros ya... <coughs> Sí, soy latina, claro, ¿ves? Aquí en España eso no, nadie me ha preguntado eso. Es una, es una de las preguntas que hace tres años que veo observando que solo viene de Latinoamérica. Parece como que estéis esperando otros conquistadores, sean extraterrestres, y yo creo que sois suficientemente inteligentes y suficientemente buenas personas como para poder solucionar vosotros vuestros problemas, realmente, ¿eh? Me refería en general para todos, cuando eres capaz de sentirte libre, de dejarte llevar por las corrientes ajenas. Mira, en Europa tenemos una libertad relativa, ¿vale? Te pongo el ejemplo de Francia, han salido la gente a la calle y te digo una cosa, en España ocurriría lo mismo. <coughs> Llegará un momento que ocurrirá algo parecido a Francia y de hecho los países copian unos de otros en muchas cosas. Hmm. Yo creo que eh, se puede dar el caso, ¿eh? se puede dar el caso. Dice de, cier de cierto incienso, podéis hablar los demás, eh? insisto, demasiado filosófico, creo que lo has planteado desde el punto de vista más de conflicto social. Bueno, es eh, filosófico, con la filosofía no se come, ¿vale? Con el tema social tienes que alimentar a la familia. Hay que ser objetivo. La filosofía, como digo yo, eh, son filosofías de cafetería o de sobremesa, ¿no? Que Podemos estar aquí divagando, ¿no? ¿Y qué te parece si el mundo y cambiamos espiritualmente? Sí, eso está muy bien, pero eso no nos da de comer. Eso, la realidad es la realidad. Ojo, no, y no digo que la filosofía sea innecesaria. No, al contrario. De vez en cuando tenemos que filosofar, ¿eh? Tenemos que pensar y tenemos que estar ahí, ¿no? Pero <coughs> hay cosas que no nos van a sacar de la toalladera ninguno. Esto también hay que entenderlo. ¿eh? <coughs> Sergio Paz, dice, hola Rafa, Argentina. Muy buenas, desde Argentina, saludos. Dice, yo pienso que todo es una gran empresa empleado para una empresa como YouTube. No te acabo de entender, explícame esto, por favor. Explícamelo un poquito más. Hay una, que somos una gran empresa, ¿quiénes? Los youtubers, el mundo, Argentina, tú... Explícate mejor. José Adolfo Carrillo dice históricamente los sistemas se corrompen cuando llegan a un estado de maduración, ¿correcto? Y nos encontramos en la parte final de uno de tantos ciclos. O sea, inevitable. Estoy de acuerdo contigo, José Adolfo Carrillo, y tienes mucha razón, este sistema está llegando a un fin donde va a derivar en una quiebra económica a nivel mundial, en un fin, en un reseteado del sistema, donde realmente creo yo, creo yo que todo va a empezar de nuevo. Sergio Paz, eh, la pregunta que me estás haciendo, pues no te la voy a contestar aquí, si quieres te la contesto en privado. ¿Vale? Y no deberías de preguntarme a mí tampoco. Deberías de preguntar a muchos que están alrededor de En Busca de la Verdad, no solamente a mí. Vale. Pero gracias por, por tu interés. Familia Oduber. Hola, soy de Colombia. Alguien nos salvará de las ratas que nos gobiernan? ¿Alguien? Sí, ¿tú crees? ¿Quién? ¿Quién te salvará? A ver, cuéntame. Mi opinión es que el ser humano ha llegado a querer más al dinero que al prójimo. Dragomir, es posible, el que quiera más el dinero. Yo te digo una cosa, yo sinceramente soy de los que piensan que más rico es... No, o sea, el que es más rico es el que menos necesita, no el que más tiene. Y el que menos... Sí, el que menos necesita. El que más quiere es el más rico materialmente, pero una persona que vive bien, su entorno es perfecto, bien, sin problemas, y que económicamente, pues bueno, va servido. Tampoco te vas a comprar una limusina, ¿eh? ni, ni un trasatlántico, pero tienes para cumplir y cubrir todas tus necesidades y que tu entorno pues, esté bien. Yo creo que ese es el, el más rico. Y yo creo que deberíamos de ser todos así. Porque la codicia del dinero no lleva a ningún sitio. ¿eh? Lleva a corromper a las personas. ¿eh? Dice, ¿para cuándo más relatos de encuentros extraños y fenómenos paranormales de tus antiguas investigaciones? Se echa de menos más vídeos de relatos con efecto radiofónico. Extreme fields. Me suena a tu nombre, el caso es que me suena a tu nombre. Pues mira, la audiencia ha decidido que quieren más temas de política, de, de, de conspiraciones políticas, conspiraciones reales no la del reptiliano, no esa, esa para otros canales pues sí, tenemos que tocar esos temas en el canal secundario EBLV Live, lo tenéis ahí y nadie va a verlo, ese canal es un canal que no importa pero os digo una cosa, se están haciendo unas tertulias prohibidas muy prohibidas no sé, ahí lo tenéis, ese canal EBLV ¿eh? Live, no sé a ver, esto va muy rápido. Patricia Vázquez dice fin de nivel e inicio de otro nivel. Sí, es así. Eh. ¿Usted cree que haya una crisis global en 2020? Muchos hablan de ello. La crisis ya está empezando y se va a plasmar en el 2019. Y el embrión va a ser, el, eh, va a ser ya. ¿Vale? Hoy he leído un comentario de alguien que me decía, deja de dar miedo a la gente. Pero no, si yo no doy miedo. Si el miedo lo das tú, que no te estás enterando de lo que está pasando. Pero yo no, yo no quiero impartir terror, ni mucho menos. <coughs> Dice, la corrupción en Latinoamérica la trajeron los colonos españoles en Colombia. ¿Se arrepiente de que nos hayan colonizado ustedes? Bueno, yo no te he colonizado, Mr. Vendetta. En ningún momento intenté colonizarte y créeme que yo te invitaría a comer aquí a mi casa, sin ningún problema. Y si estuvieses necesitado, te ayudaría. Yo no he pretendido colonizarte nunca. Tú me hablas de cosas del pasado que eh, se, han, se han extrapolado de una forma... Brutal, evidentemente los colonizados siempre van a hablar mal de los colonizadores, está claro, pero yo creo que una clasecita de historia a nivel personal, con documentos, incluso de Colombia, que hay aquí en Sevilla, te darías cuenta de que la corrupción no solamente fueron de los colonizados, ni de los colonizadores, sino de todo el mundo en general, ya lo estás viendo. ¿Eh? Vosotros en Colombia tenéis una serie de problemas con la droga, con las mafias, con el propio gobierno, y los españoles no pintan nada en eso desde que vosotros fuisteis independientes gracias a los grandes libertadores de América, como puede ser Simón Bolívar, por ejemplo, y que vosotros desde Colombia no habéis seguido el ejemplo de Simón Bolívar, que era una América unida, libre, y que hubiese un reparto equitativo absolutamente de todo con los españoles como eh, expulsados, en este caso, de América. Bueno, la, la realidad es que a, a España pues, se expulsó de una forma pues como correspondía en aquel momento, que era realizando una revolución y expulsando a los españoles de aquella época, a mí ni me has expulsado, ni yo me he sentido molestado, ni invadido, ni nada por un colombiano. Al contrario, mira, el mes pasado eh, recibí aquí a Esteban Cruz, que es colombiano, es un gran amigo, y tengo muchos amigos colombianos y que para mí son como hermanos de mi propia sangre. Con lo cual, lo que acabas de decir no tiene ningún sentido. Yo no me puedo arrepentir de algo que no he hecho, querido amigo. Y también te digo que para preguntas de estas... Me preguntes en privado porque es que no sé la gente lo que estará pensando. Porque da la sensación de que yo llevo un casco, un yelmo, una lanza, un escudo, un arcabuz, una, una, un barco, una embarcación y voy a ir allí nuevamente a conquistarte. Me parece que estás fuera de época, querido amigo. Estás en el siglo XXI. Evoluciona, campeón. Gracias por la pregunta. Esto era para mi amigo... Vendetta. Mr. Vendetta. ¿Mm? Cambia el chip. Anda, churrita. Te hace falta. Más cositas. Venga, vamos a Sony 20. Si os parece bien. ¿Eh? Si os parece bien. Uy. Dice, me pregunto, ¿cómo logras ser más sensacionalista con permiso o con optimismo? ¿Sensacionalista? ¿Yo soy sensacionalista? ¿Tú crees que soy sensacionalista? Pues me parece que no me conocen nada, ¿eh? Y que no has visto ningún vídeo de mi canal. Pues soy bastante realista ¿eh? y muy guerrillero. No soy sensacionalista, pero bueno. Hay canales por ahí que son mucho más sensacionalistas y que están esperando que vengan los Anunnakis reptilianos con la reina de Inglaterra. <coughs> Dice, un gorro como el del barrio, y estás igualito a él. Bueno, gracias. Pero yo soy más guapo. Dice, los ingleses invadieron tierras americanas haciendo esclavos y están bien orgullosos y hasta los sudamericanos quieren ir a Estados Unidos. España les dio cultura, lenguaje... Con... Mira, Gloria, es un tema que cuando alguien cae, te voy a decir, <coughs> yo soy historiador y yo sé perfectamente lo que hizo España y lo que no hizo. Si tú escuchas los discursos populistas que se están dando en Latinoamérica en contra de mí, contra de los españoles, pues pero yo te echo a ti algo, no tiene sentido. Hay como un resentimiento, como un complejo que no, no se entiende, ¿no? Y luego ves la, la pregunta, ¿y vendrán a salvarnos? No, vosotros ya os salvasteis, ¿no? Ya os... Liberasteis de... Bueno, eh, Es que no, no te he leído No te he leído Ah ¿Cómo logras ser más sensacionalista? ¿Con pesimismo o con optimismo? Ah, vale, perdón Perdón Que he leído mal la pregunta Es que yo tengo el chat aquí, que tengo que ir para atrás y cuando voy para atrás se me mueve todo. Y entonces lo último que he leído. Yo soy optimista, amigo Guaquero. Yo soy optimista. El pesimismo viene cuando algo no funciona. Pero en un principio hay, hay que hacer que funcione. Se debe de hacer que funcione. No te parece bien. Yo creo que ya hay muchos pesimistas en el mundo. Y cuando hay alguien optimista, no me digas que no alegra un poco. ¿eh? Estoy es muy optimista. Parece que luego igual no se llega a ningún puerto. Pero, caramba, lo intentas. ¿eh? Dicen, de los cobardes no hay nada escrito. Claro que sí, claro que sí. Hay que, hay que ir para allá. ¿eh? <susurra> Dice, ¿por qué elegiste hablar de política y geopolítica? <coughs> Hombre, yo hablo de misterio, ¿vale? De ovnis, fenómenos extraños. Pero <coughs> después de tres encuestas realizadas de forma estratégica en momentos distintos, en momentos de auge político, de auge social, de auge de otras cosas, pues he hecho estratégicamente pues, tres encuestas en la comunidad, aquí en el canal y todos me habéis contestado en más del 50% que lo que queréis es conspiración y temas políticos y saber cómo está el mundo luego eh, repartido pues en un porcentaje más bajo lo que es el misterio la ufología los ovnis y no es porque ya haya cambiado por gusto sino es por vuestro gusto entonces eh, tocamos en mayor medida si os fijáis no el, en los últimos vídeos, cada dos o tres vídeos relacionados con la política, el tema mundial, eh, la economía, la conspiración política y económica, no de reptilianos que se comen a niños, yo de eso no voy a tocar porque yo de eso no voy a hablar. Cada dos o tres programitas en relación a eso hablamos uno de misterio. ¿vale? Pues ovnis, curiosidades del espacio, fenómenos extraños, y es un poco la línea que vosotros me estáis pidiendo. Sobre todo, eh, sois más de Latinoamérica que de España. De España quieren oír otras cosas y se van a otros canales, cosa que veo muy bien, parece estupendo. Pero bueno, yo estoy muy contento así, ¿eh? Yo os digo la verdad, estoy más contento con el público de fuera que con el de aquí. A ver, no es que no esté contento con mis compatriotas, por supuesto. ¿eh? Pero veo que mi canal pues, está surtiendo efecto, por ejemplo, más en México, en Argentina, Estados Unidos. Y aquí en España, pues bueno, muchos siguen con el reptiliano y el gris y, y ahí dando vueltas. ¿no? ¿Quién se comió el ratón? ¿La reina de Inglaterra? o No, yo hablo de cosas un poquito más serias, creo yo, ¿eh? no pasa nada. Mr. Vendetta, de verdad, campeón, deja el tema, yo no te he llevado nada. Yo cuando tú me invites a tu casa, a Colombia, que pienso ir, o te invito yo, te invito yo a, una, a unas cervezas, verás como yo te llevaré alegría, yo no te voy a llevar problemas, hijo mío. No, es que ese discurso yo creo que es nocivo hasta para tu país, porque eso hace de que estéis anclados hace 500 años, campeón. Es un consejo, evoluciona un poco. Si es que yo, ¿tú crees que yo puedo tener rencillas con los musulmanes porque invadieron? Aquí estuvieron 700 años y dejaron mezquitas, la Alhambra, la mezquita de Córdoba, el castillo de aquí de Jaén. Dejaron tantas cosas y no tenemos rencillas con ellos. En serio, te lo prometo. Los marroquíes, que es... Nuestro país vecino son prácticamente hermanos. Tenemos casi la misma cultura. 700, casi 800 años de convivencia. Y fíjate que la religión es distinta y el idioma. Pero tenemos cosas que hemos intercambiado. Y que han llegado hasta vosotros. ¿eh? Como el aceite de oliva, ciertas cositas ¿eh? que han llegado hasta vosotros. Algunas palabras del castellano son árabes. ¿no? O sea que vosotros también tendréis que enfadaros con los árabes. Porque nos invadieron a nosotros y nos hicieron... O con los romanos. Sí, eso que ves en las películas, que para ti es ciencia ficción, a nosotros nos invadieron y nos mataron. Entonces estaremos enfadados con el mundo. No te preocupes que cuando vaya a Colombia te daré un abrazo y verás cómo no soy tan distinto. Y nos echaremos unas buenas cervezas. Te lo prometo. Ya lo verás. Cambiarás el chip. No tengas ese concepto del pasado de los españoles. Pero si. <risa> Mira, ¿sabes cuántos matrimonios hay aquí de españoles casados con colombianas o colombianos con españolas? Así, un montón. Muchos. Muchos, muchos. Y te puedo decir que sus hijos son españoles o colombianos. Sí, sí, sí. Todo, todo la tendencia del mundo latino eh, son unas tendencias. Bastante positiva, no te creas tú, ¿eh? No te creas tú. Yo creo que el verdadero problema que tenéis vosotros... Eh, el verdadero problema que tenéis vosotros es un problema interno que tenéis en Colombia. problema interno, ahora estáis en un proceso de paz muy bonito, con sus claros claroscuros, ¿eh? con sus lados buenos, con sus lados malos, ¿no? Y yo creo que... Eh, Ahí tenéis difer diferentes problemillas y no tenéis que fijaros en eso. De verdad, amigo. ¿Eh? Dice, saludos desde México. Rafa, ¿qué opinas de youtubers como JL, David Parcerisa, Vicente Fuentes, que esparcen temas de Anunnakis? Sí, claro. Pues me parece muy bien. Que hagan lo que quieran. Cada uno vive en un mundo y cada uno habla de lo que tiene en la mente. Eso está claro. Yo lo que tengo es una preocupación y lo que estáis viendo últimamente en el canal, pues son cosas relacionadas con la preocupación de cómo está el mundo, cómo está México, Argentina, Francia, cómo estáis vosotros. ¿No? Y hay otros que tienen pues Anunnakis en la cabeza y que le preocupan los Anunnakis. Pues muy bien. JL, pues JL ya es una una institución, ya es una fortuna, ya es alguien que lo que diga, pues, está muy bien, ¿no? Pues ya está. Cada uno defiende lo que cree. Y veo lícito que cada uno haga lo que quiera. ¿Vale? Ellos en su casa, yo en la mía y Dios en la de todos. No sé, no, es que no, no tenemos nada que ver unos con otros. ¿eh? Así de simple. Pero bueno, que, que sí que van bien. A mí me parece que aquí faltan youtubers de esos de misterio, pues no sé, Red Rose, ¿quién, quién crees tú que falta? Saludos, Joaquero, pues si te vas, un saludo para ti. ¿Temas de actualidad sería interesante incorporar? Pues se está hablando de temas de actualidad, de FEDER. Mírate los últimos 30 o 40 vídeos. Está hablando de todo lo que hay en relación a la actualidad. Pero si tú quieres una actualidad en concreto, escríbemela. Dime, yo quiero que hables de esto. Yo lo apunto y un día te hablo de esto, si quieres. <coughs> dice Juan Manuel Muñoz Parra: dice, el rumbo del canal está bien. Contenido variado que nos mantienen con información de todos los ámbitos. Hombre, lo que intento. A ver, yo no soy un noticiero ni soy entendido en todo, ¿vale? De hecho, sabéis que de vez en cuando traemos a algún compañero que nos hable de algo que haya podido desarrollar, ¿no? Entonces, eh, intentamos hablar de todo. ¿eh? Eh, dice, a ver, a ver... A ver, temas de actualidad, vale. Espera, que os vais, que os vais. Te veremos un vídeo, dice, ¿cuándo te veremos con un vídeo de José Luis Camacho, de mundo desconocido con Iván Martínez? Nunca. Yo no voy a colaborar ni voy a hacer nada con ellos. Ya lo he hecho y no ha ido bien. Entonces, cada uno por su lado. ¿eh? De Elías. Yo, aunque me ofrecieran millones, no haría nada con ellos vale o sea no me preguntéis más esto porque es que no tiene sentido ellos van por su lado son muy buena gente ¿eh? son buena gente y, y bueno y algunos son amiguetes otros no sé lo que son pero bueno me voy a referir que no yo no haré nada con ellos no te preocupes que eh, cada uno lleva una línea distinta entiendes y es contraproducente ¿eh? juntar a la gente y eso eso es lo que creía yo que era algo bueno pero no, mira, yo he ganado mucho más eh, no haciendo nada con nadie. ¿Mm? ¿Por qué? Pues porque tengo un estilo propio, tengo un rumbo, una ideología y no tengo por qué comulgar con nadie porque sea más grande o más pequeño. O sea, yo creo que tal y como voy, humildemente, hago mi camino, no me meto con nadie y que nadie se meta conmigo y ya está ahí. Cada uno lo suyo. ¿eh? De Elías. Vamos a ver, Francia, ¿qué sucederá con este país? Pues bueno, que Macron va a tener que ceder, porque si no va a tener un problema. Los franceses cada vez que se han levantado la han liado parda, ¿eh? Desde, desde la revolución francesa, pasando a De Gaulle, que también tuvo unos, unas protestas sociales brutales, a muchos presidentes que han tenido, y ahora este está teniendo, o sea, Francia, mucha Francia, ¿eh? Francia no se calla con nada, ¿eh? Y eso es bueno. <ríe> Ges Cartes. Saludos desde la Antártica. Dice que te gustan mis temas variados. Bueno, pues yo te lo agradezco. Me estáis preguntando sobre AMLO, el partido político. Nuevo que eh, está ahora, que va a gobernar en, en México. Bueno, yo tengo unas informaciones, pero también os digo una cosa. Mm, no se puede vender, el, el, o sea, no se puede hacer el cuento a la lechera. Siempre hay que dejar, como con Donald Trump, todo el mundo, Rafa, ¿qué opinas de Donald Trump? Y acababa de jurar, de hacer el juramento. A ver, una cosa... Y esto lo, lo sabemos, esto no es nada nuevo, no es nada eh, que yo haya inventado. Esto pasa en todos los países. Llegan los, los nuevos presidentes con una campaña electoral que luego llegan al gobierno, sea el de México o cualquiera, esto es lo de menos. Y se encuentran pues, con una serie de problemas, historias, inconvenientes, ventajas, mmm, eh, cosas que no... y que tienen que hacer tienen que lidiar en sacar su campaña y su programa electoral hacia adelante con los problemas que ha dejado el gobierno anterior. Y vosotros sabéis que los gobiernos anteriores siempre dejan unos regalitos impresionantes. Entonces yo lo que pediría es que aunque muchos me han informado quién es este señor y yo le he leído, yo creo que debéis de darle tres o cuatro meses de confianza. Y algunos dirán, ¡no! Sí, sí. Lo mismo dije con este gobierno que hay en España. ¿eh? Nos han impuesto un presidente y diría, bueno, vamos a darle tres meses. A ver qué hace. no A ver qué hace. Aunque vemos que lo que está haciendo no es lo más correcto. Hasta que un día yo diga, pues este señor, pues no me gusta. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto. Pues yo creo que en México deberíais... Porque ahora mismo México está viviendo una situación complicada. Y sea bueno o malo, este presidente tiene una situación complicada. Y vosotros lo sabéis mejor que nadie. Entonces yo daría unos meses. Que quizá vosotros le veis la tendencia. Perfectamente lo vais a ver mejor que yo, desde luego. Pero yo dejaría... Que actuara. Porque hay cosas que cambian y otras que van a peor. Esa es mi opinión, desde mi posición. ¿Vale? Todo el mundo también ha hablaba de Donald Trump. Y hay cosas que Donald Trump, cuando ha llegado, las ha cambiado. Y si eso lo hacen aquí en España, triunfaríamos, pero vamos, enormemente. Triunfaríamos como los chichos, como se dice aquí. ¿Eh? Pero. Hay que darle tiempo antes de hablar. O de dar un veredicto. No se puede dar un veredicto si hace pocos días que ha jurado su cargo. A ver. Paciencia. Vemos a ver cómo desarrolla el tema de la migración. Vamos a verlo. Y a ver cómo gestiona el aeropuerto de México. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Si van a haber más agujeros de corrupción en México. Vamos, vamos, vamos a, ¿eh? a verlo. Tantito. ¿Cómo decís vosotros? Tantito. ¿eh? ¿Qué os parece? Una buena propuesta, ¿no? Venga, es lo que yo opino, amigo. Ay, perdón. Os estoy leyendo. Os estoy leyendo. El vídeo que acaba de editar es naquedos y dejar comentarios. Sí, ahora le preguntaré. Fran, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, amigo mío? ¿Qué opinas sobre el conflicto de Rusia por la invasión de su soberanía? ¿Será esto provocado por la OTAN? Bueno, no estoy siguiendo este tema, no estoy siguiendo este tema. Os voy a dar un respiro porque tengo que abrir la puerta. <coughs> habéis estado pidiendo últimamente pues, un poquito de, de tema conspiración, el cual pues, eh, se, ha, se ha ido contestando pues, a todas vuestras preguntas, ¿no? a todo lo que habéis intentado pues, eh, transmitirme ¿no? en relación eh, a, a la conspiración, al tema político, a cómo están estos cambios económicos, el tema de la crisis, el tema financiero. Os puedo decir que gracias a vosotros eh, pues he aprendido muchas cosas de muchas ramas diferentes, ¿no? porque a mí no me, cuesta, pues, eh, no me cuesta ninguna de las maneras pues, aprender cosas. ¿Eh? No, no me cuesta, al contrario, me gusta que vayáis dando ideas, ¿no? Eh, Gloria dice: sigue regalando tu manera libre de pensar. Habla de lo que en breve no se podrá hablar y empieza a utilizar palabras claves que no se van a poder escribir, como soros, masones o nuevo orden mundial. Bueno, sí, bueno, hay muchos sinónimos. ¿eh? Muchos sinónimos, ¿eh? Vamos a ver Sigue regalando tu manera libre Vale, ya te he leído Vamos a ver Añadiría temas relacionados con la tecnología Que sería un gran contribuyente a cambios sociales futuros y políticos Vale Vale Sí, invitado de la audiencia, haremos un programa. Vamos a empezar pronto. Ya será eh, en este mes, en este mes, pero en el canal Misterios del Mundo, ¿de acuerdo? Misterios del Mundo, o en su defecto en el canal secundario EBLV Live, que os invito a que os suscribáis. Es un canal que está ahí, que tiene muy poquitos suscriptores y que tampoco se pretende que tenga millones de suscriptores, pero que yo sé que. Eh, los que estáis muy próximos a este canal, queréis ver otra cosa diferente. Ahí lo vais a encontrar. Lo vais a encontrar. ¿Vale? <coughs> dice Crystal Cave: ha visto una gran evolución a mejor. Pues sí, la verdad es que eh, yo os digo una cosa, ¿no? Ni, ni harto de pan y vino, ¿no? Como se dice por aquí, ¿no? Sin menospreciar ni despreciar a nadie. Pero no se puede estar 24 horas hablando de ovnis. De ovnis, de reptilianos, de ovnis, de grises. No se puede estar 24 horas hablando de eso. Hay que hablar de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Ay. Pues bueno, chicos. Dice Suntus, excelente tu último documental, felicitaciones, gracias. Esta semana volvemos a grabar documental. <coughs> Perdón, pero estoy un poco... ¿Estás preparado para el cambio de la libertad de opinión en YouTube a Internet? Sí. Hmm. Si veis, <coughs> perdón, no utilizo imágenes externas nada más que imágenes propias, si os dais cuenta. En mis vídeos, por ejemplo, utilizo imágenes mías o compradas, porque las he comprado, evidentemente, tengo la licencia. Eh, no se va a hablar de nada sensacionalista, sino de todo lo que está ocurriendo realmente y del tema OVNI y el tema eh, misterios. Va a seguir hablando igual. Hay canales que dicen vamos a desaparecer. No va a desaparecer nadie. No, no va a desaparecer nadie. Bueno, eh, hubo ovnis en la toma de posesión de AMLO. Eso dicen. Eso dicen que hubo. Las vacunas y sus efectos. Vale, hablaremos de eso. Perfecto. No, lo de, lo de YouTube no está todavía aprobado. ¿eh? Ya veremos a ver por dónde sale. No, tema misterio sí se va a tocar. Yo voy a seguir tocando tema, tema de, de misterio. Lo que pasa es que todos estos canales del reptiliano, comiéndose el ratón y tal y cual, va a tener problemas. ¿eh? Otra cosa es que tú muestres archivos como tengo yo aquí, o muestres documentos públicos que se pueden mostrar, y que tú los muestres y los puedas enseñar, y que hayas hecho los deberes. Ahora, el que esté con... ¿eh? esos canales tienden a desaparecer, ¿vale? bueno pues yo si queréis os invito el 11M es un tema peliagudo ¿eh? los bebés transgénicos pues he visto varias noticias eh... y si quieres puedo tocarlo ¿eh? si quieres puedo tocarlo sin problemas lo del G20 te puedo explicar en un programa que es el G20 ¿Y para qué sirve el G20? Lo podemos hablar tranquilamente, perfectamente, ¿vale? Lo chungo va a ser hablar de la, de la realidad que nos manipula, no, no va a ser tan difícil. Ahora estáis preocupados con lo del volcán, bueno. Pues bueno chicos, llevamos tres cuartos de hora, si os parece bien, perdonar estas pequeñas interrupciones que he tenido, porque he tenido que abrir la puerta y luego ha venido aquí el peque, ¿vale? Y yo no quiero que el peque salga en público. Así que eh, me gustaría que dejarais vuestro comentario aquí abajo, que compartierais esto si creéis que, que es interesante y no olvidaros de visitar Misterios del Mundo, del canal de la compañera Alba, que creo que a esta hora ya ha subido vídeo, si no recuerdo mal. ¿Eh? Tenéis el canal secundario EBLV Live, que lo podéis encontrar y que ahí pues, se hablan de eh, cositas que a nadie le importa, pero quizá a ti sí que te importa de ciertos aspectos. Voy a tomarme algo para la garganta, un poquito de miel con algo y agua, sobre todo agua porque se me queda seca. Chicos, un beso. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta mañana. Mañana tenéis vídeo muy interesante del tema de la luna de los chinos. Y a veréis qué cosas más curiosas. Hasta luego.